Hola, soy Victoria Muñoz del grado cuarto del Colegio Micao. Hoy les voy a mostrar cómo hago unas galletas de chocolate usando las matemáticas. Los ingredientes son 4 sextos de taza o 100 gramos de mantequilla cortada en cuadritos. Una taza o 230 gramos de de azúcar moreno, una taza o oh, 230 gramos de azúcar blanca, una cucharadita o oh, 5 ml de esencia de vainilla, 4 huevos, 400 gramos o oh, 3 tazas de harina, una cucharadita o oh, 5 gramos de Una cucharadita oh, o 5 gramos de bicarbonato de soda. Dos tazas de chips de chocolate. Así podemos ver cómo para las medidas exactas de la receta necesitamos las matemáticas y los fraccionarios.